Hola, ¿cómo les va? En el día de hoy quería conversar con ustedes acerca de un, de un detalle que no está en detalle, es, es importante, pero algo que me resulta muy interesante de Casa de Muñecas, que es el carácter feminista atribuido a esa obra. Y bueno, eh, me resulta innegable el hecho de que la obra habla de un personaje oprimido, que es Nora, que es una mujer, y oprimido por su marido. Entonces, si nosotros tomamos a los dos personajes como representantes de grupos humanos, claramente está hablando de una situación de injusticia, de desventaja, por parte de un grupo humano representado por Nora, y ese grupo humano son las mujeres. Fueron las mujeres de aquella época, y son las mujeres de ahora, y serán las mujeres de todo el, de, de siempre, de todos los tiempos, ¿no? Cuando se, cuando se ejerza algún tipo de poder... Sobre, ...sobre ellas u otro grupo humano, y ese, ese poder eh, implica algún tipo de maltrato, de subordinación, inclusive de violencia. ahí Es claro que eh, se está presentando algo de la obra, está anunciando que es evidentemente eh, una obra en defensa de ese grupo humano. Además cuando nos pide que de alguna forma nosotros la obra misma... Nosotros empaticemos con ese, con ese protagonista, en este caso Nora, ¿no? Eh, creo que la empatía la generación de la empatía está bastante dirigida hacia Nora y no hacia, hacia Torvaldo, así que me parece claro eso. Hay, hay literatura que es eh, feminista por autoría, o sea, ya los autores y las autoras eh, buscaron, buscaron hacer obras que hablaran de los derechos de la mujer y de la vulneración de esos derechos. En este caso nosotros tenemos la opinión de Ibsen, que creo que comete algún un error, pero es un error típico de, de su tiempo, ¿no? Porque Ibsen no deja de ser, por muy avanzado que fuera su muy avanzada que fuera su obra, no deja de ser un hombre del siglo XIX. Y el error es que cuando cuando él hablá, habló ante una sociedad de mujeres, decía que negó que él hubiera trabajado por los derechos de las mujeres. Eh, porque él en realidad pensaba en los derechos en derechos humanos. Y las mujeres son seres humanos y los derechos de las mujeres, como los derechos de los trabajadores, como los derechos de, no sé, de cualquier grupo humano, eh, son derechos humanos. Entonces no, no hay incompatibilidad entre una cosa y la otra. Eh, trabajó por los derechos de una mujer, que representan los derechos de muchas mujeres, y son derechos humanos. Así que en ese sentido no hay incompatibilidad. Y después, eso sería por autoría, por autoría, aunque Ibsen eh, declarara eso, eh, parece haber un, un, una, una falsa contradicción, ¿no? Derechos, los derechos humanos, los, los derechos de las mujeres son de, derechos humanos. Por otro lado, también diría que sí es una obra feminista por el uso, porque si un grupo humano, o sea, si un grupo humano se, se apodera eh, de un discurso ...al punto de que, de que se han apoderado de casa de muñecas... ...por su temática, por, su, por el modo en el, que, en el que se estructura... ...en torno a una protagonista mujer... ...que logra su independencia de una situación de, de subordinación... En la, que, ...en la que sometida a varios micromachismos... ...situaciones de violencia simbólica... Eh, ...recordemos los tirones de orejas... Eh, las prohibiciones de Torvaldo, toda esa clase de cosas. Nosotros, si, si tenemos un grupo humano que se, se apodera de la obra y se, se siente identificada, identificado, ojo, no porque no haya nada en la obra que no lo, que no lo justifique, sí que lo hay, lo hay y es mucho. Eh, sin dudas que podríamos hablar de una obra feminista. Ahora, rechina un poco lo de obra feminista, porque las obras no son feministas o machistas o, o en sí mismas. no En todo caso, podríamos hablar de la intención del autor en relación a eso. Sin dudas. Pero la obra en sí, bueno, plantea... La obra en sí es un signo, ¿no? que los tiempos, los sucesivos públicos van significando, resignificando una y otra vez. Supongamos que los tiempos cambiaran abruptamente, ¿no? Los tiempos cambiaran y eh, la gente empezara a, a empatizar más con Torvaldo, no con Nora. ¿no? Entonces, bueno, cambiaría el modo de leerse la obra y, como pasó ya durante el siglo XIX, a finales del siglo XIX, eh, Nora sería juzgada como una mujer que hace algo indebido, que, es, que hace algo que, que las mujeres no deben hacer, ¿no? Una transgresora, pero no transgresora a bien, como podemos verla ahora, y de hecho la vemos, sino como una transgresora que abandona a su familia y todo lo demás, a su marido, y que rompe con las reglas de lo que debía hacer ¿no? Entonces, si cambiaran las épocas otra vez, no creo que eso ocurra, ¿no? No va a pasar, pero si cambiaran de nuevo, podríamos terminar eh, juzgando a Nora. ...y eh, entrando en empatía con Torvaldo. Entonces, porque las épocas van cambiando... ...y van resignificando al signo. Eh, o sea, el, lo que se mueve por la historia es el significante, es el texto, ¿no? Pero el significado de la, de, la, de la obra se va construyendo a lo largo del tiempo... ...y se va reconstruyendo con el paso del tiempo. Entonces, bueno, ya tenemos ahí dos cosas. Es feminista... Por la construcción misma, ¿no? o sea, el significante. Es, es feminista por lo que dijo Ibsen, que a pesar de que se desmarcó de los derechos de la mujer, habló de los derechos humanos que eh, son la misma cosa. Y después, eh, por, por la apropiación, sin dudas. La apropiación y el uso es clarísimo, ¿no? que uno puede apropiarse de ese signo y puede hacerlo decir lo que uno quiera entonces bueno por todos esos motivos o sea hay literatura feminista que es más más evidente no por ejemplo podemos hablar de bueno Virginia Woolf y su Orlando podemos hablar de bueno de Simón de Beauvoir, pero ya eso ya es, es más filosofía que ficción no Simón de Boulogne eh, podemos hablar de eh, eh, Emilia Pardo Bazán por ejemplo también otra escritora que tiene textos que son evidentemente feministas y bueno, y más adelante, bueno, ahora hay otras autoras como Tessa Hadley que tiene un libro que se llama Amor Libre eh, Memorias de una ex reina del baile del año 72 de Alex Kate Schulman bueno, Charlotte Perkins Hillman con un texto del año, ese es más viejo del año 15 eh, que se llama El País de las Mujeres bueno, hay, hay muchos, muchos estamos viviendo una primavera de textos eh, Feministas, pero tienen una diferencia, que es que ya son ya son militantes de nacimiento. ¿no? Estos textos son feministas por atribución retrospectiva, o sea, de ahora vistos hacia el pasado. Y bueno, entonces el desarrollo eh, de esa idea de feminismo está bien, está interesante. Yo siempre trato de... de Siempre trato de dejar presente que si bien es interesante entrar en este tema, nosotros tenemos que eh, abocarnos no, no exclusivamente a esa temática en la clase de literatura, porque en realidad eh, es un ámbito de intercambio, pero no es el ámbito de intercambio más, eh, más apropiado, porque nosotros estamos es Trabajando sobre la obra literaria más que nada, y no sobre la obra filosófica. ¿no? Y no vamos a discutir filosofía, sino a trabajar con la obra en sí misma. Algunos profesores podrían decirme, bueno, pero eso es imposible, eh, o, o eso es desperdiciar la obra. Cada cual encara del modo que quiere el, el análisis literario. Cada cual ve del modo que quiere eh, cuál es el potencial didáctico. De, una, de un texto. Entonces sí, eh, en definitiva, pasando raya, sí, hay un en Casa de Muñecas, eh, podemos hablar de un texto feminista y un texto que sin dudas ha servido a muchas mujeres, que ha servido y que sirve para muchas mujeres eh, para abrir los ojos ante situaciones que ya tienen internalizadas, como, como, como situaciones que son para ellas son naturales y que no deberían ser así. Bueno, gracias por ver. Nos vemos en la clase.